Amos y mutanemilitica, ñoñamos y muyolcucoca. Si Dios, y guan si netuca can nez nuiki. Ompe iluica canca que no papan, cates que calme. ni awi, para amejwa. Ni cuac noche ya cual y cuacon igual muquepas o xemi. Ni huiz para sheka na ni tlanque, canes nietos. tlami jeni, tonces na namechil guiani. nankimati, canes nyawi. Y Juanan Tomás Jesús, Señor, mach tikmati kantiawé. Qué enik tikmatís que nohtle. Jesús okinánkile. Y melawak. Yehnevni -me iwan Juan y nemilistle. Tla'aka toka, mach wuri papa Tlaame Juanan ne. ni akiné, akin n'opapan. Y desde allá yan'kishmati. porque enquitaque. Entonces en Felipe Okilwe. Señor, si te chcauli Iwanikanjon quittaka papá. lo Jesús sukinanquile. Ya kipia mi ectonale, namuwa mati felipe. Akin yo nechittak, kitos neki no papá. Ken ni kinente tiquita no papá. Amo tignel toka ni iwan papá, iwan no no Tlanena mechilbia, machniquita, santlanen ni no papán, que le in no y que en por medio de ne. Si nes nel toka acá, ni que ni que iwan no no no que nel toka, tlan na Si que nel toka acá, si no tla en Ipamelaka na mechil toka, nuiki kenchiwas chíwas, intla tequipan olting, que Iwan kenchiwas as toka porque nes ni y cuando no se no toca, no Para no papa por medio de ne ni ne. tlaitlan y no toca, no